Las estadísticas nos indican la importancia de este evento. Durante el mes alrededor del 4 de julio, cada día ocurren cerca de 200 lesiones asociadas a fuegos artificiales. Y como escucharemos de Jason, muchas de estas lesiones pueden alterarle la vida. Solo espero que si alguien está pensando hacerlo, sepa que no vale la pena. Uno puede mezclar los químicos cinco o seis veces y salirse con la suya, pero solo toma una vez y cuando revienta puede hacerte un daño serio y cambiar tu vida. El 4 de julio es una gran celebración. Independientemente de cómo lo celebre, en el espectáculo de fuegos artificiales de su comunidad o en su patio, siempre ponga la seguridad primero.